Bueno, muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes también a los que están detrás de la pantalla. Y hoy nos convoca nuevamente este jueves en Artis Café un tema importantísimo. Bueno, intentamos que todos los temas sean importantes, ¿no? Intentamos que las charlas de café que nosotros tenemos aquí sean no solo para pasar un buen momento, para conocernos, sino también para que nuestro, nuestra alma, nuestro interior se enriquezca y vayamos incorporando con, conciencia, aprendizaje, sabiduría. Y claro, eh, yo solo le puedo transmitir aquello que he comprendido, que he entendido, que ha avanzado. Espero que les ayude a todos ustedes esto que estamos transmitiendo, porque esa es la intención. Por supuesto no soy infalible, podré tener mis errores a la hora de expresar estos conceptos o podrán ser explicados de mejor manera. Nosotros hacemos lo que podemos y lo hacemos de corazón. Y yo creo que eso es lo valioso y eso es lo importante. Y el tema que hoy nos convoca entonces lo hemos titulado el, el acertijo de ser asertivos. ¿Qué es un acertijo? ¿Sí? Un acertijo es un problema que debe y tiene que ser resuelto. De hecho, la palabra acertijo significa ir en dirección hacia esa verdad que está oculta. A muchos de nosotros posiblemente nos encante ¿no? escuchar acertijo e intentar resolverlo. Es, es realmente un ejercicio mental muy lindo que, que nos permite nos incita a intentar ver las cosas de una manera diferente, no lineal, sino más bien horizontal. Bueno, sé que para aquellos que no tienen idea o no han practicado mucho esto de los acertijos, sería interesante que busquen por ahí en internet y, y, y se, les, se pongan a analizar y hallar ustedes sus propias respuestas, porque la vida misma tiene enormes acertijos. Y uno de estos que son los más importantes es justamente esto de la asertividad. ¿sí? Ser asertivo es fundamental, es importante. Ser asertivo significa que en nuestra vida, poco a poco, vamos encontrando ese centro, vamos encontrando ese equilibrio, vamos encontrando ese camino del medio que nos va conduciendo hacia nuestra ascensión, hacia ese encuentro con la fuente, con el Espíritu, que tanto nosotros aquí eh, hablamos, predicamos, eh, eh, movilizamos. Porque ser asertivo, como los dicen los coaching, no significa ser una persona exitosa nada más. No significa eh, poder tener eh, logros en los negocios, y, y simplemente buena relación con las personas a nuestro alrededor. Claro que significa todo eso, pero ser asertivo es ir mucho más allá. Ser asertivo significa tener un poderoso autocontrol sobre nosotros mismos. Y eso no es fácil si de manera previa nos hemos higienizado, nos hemos limpiado, nos hemos sanado a nivel interno, porque ustedes saben que si nuestra condición interior, espiritual, emocional, mental, está perturbada, está afectada, está en un estado caótico, por supuesto que toda situación que se nos presenta en la vida, pues va a ser muy difícil de resolver, puesto que esa condición de asertividad no se va a dar en nosotros. Vamos a actuar de forma agresiva, impulsiva, frente a esa situación que pareciese que nos sobrepasa, o vamos a actuar de forma sumisa, de forma pasiva, permitiendo que se haga y se deshaga a nuestro alrededor, sin nosotros tener la fuerza para poder eh, hablar con claridad respecto a aquello que necesitamos, que queremos, deseamos, observamos. Ser asertivo, entonces, es ser claro. Ser asertivo no es ser claridoso, como dicen aquí en México. ¿eh? Porque yo mucha gente he escuchado, es que yo soy claridoso, por eso nadie me soporta, nadie me tolera. No, no, tú eres una persona atropellada, eres una persona violenta, eres una persona visceral. Puedes decir la verdad, pero lo dices sin importar las consecuencias que generan esas verdades. Y eso no debe ni tiene que ser así. Debemos ser claros, no claridosos, al estilo mexicano. No sé, en otras regiones si, si utilizan esa palabra, ¿no? Pero aquí... Entonces, ya aquí anoté algunos puntos para no olvidármelos en esta plática y, y cubrir este espacio de media hora que pretendemos que sean aproximadamente de media hora, y no olvidarme de nada, ¿no? Entonces, ser asertivo significa eh, conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros saber qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, qué es lo que deseamos, qué es lo que sentimos, si no hemos hecho un trabajo de introspección, de observación, de aquello que anhelamos, queremos y sentimos? Esta parte que pareciera muy elemental, muy básica, pues es una de las partes que las personas casi de manera general la olvidan. Vernos nosotros a nosotros mismos es importante, conocernos, saber qué es aquello que deseamos vivir, que deseamos conocer, que deseamos experimentar. Entonces, ser conscientes de eso significa ser grandes observadores y estudiosos de todo lo que se mueve en nuestro interior. También hay que tener en cuenta, para ser asertivo, eh, que soy tan importante como el resto de las personas. Nadie es inferior a mí, pero nadie tampoco es superior a mí. Habrá personas más preparadas, Siempre la va a ver. Habrá personas mucho más ignorantes. Siempre la va a ver. Pero eso a mí no me hace superior o inferior al resto. Yo soy importante. Así como la persona que tengo al lado también es importante. Este aspecto es fundamental. Hacer presente en nosotros. Tenerlo bien asentado, bien incorporado. Luego que ya me conozco en cierto grado a mí mismo, luego que eh, ya me siento de igual igual con todas las personas a mi alrededor, más allá de que sea chaparro, moreno, o, o no tenga dinero, o no sepa expresarme bien y pueda tartamudear de repente, eso no me hace ser menos. Por favor, eh, que no haya ninguna excusa externa de que es por eso que yo soy así, no, no, no, nada. Todos estamos en igualdad de condiciones y de importancia y podré, ten podré tener que trabajar ciertos aspectos, pero no hay nada que el tiempo y la dedicación y el esfuerzo no pueda lograr en mí. ¿Mm? Y entonces, claro, ya somos iguales con la persona que tengo al lado y debo de intentar en sintonizarme. Debo de intentar sensibilizarme, debo de intentar de, de ser conscientes de aquellas cosas que tenemos en común. Porque todos nosotros somos muy similares en muchos sentidos y en muchos aspectos. Si ustedes son personas que han viajado y, y son capaces de hablar diferentes idiomas podrán ir a cualquier región del planeta y conocer seres humanos muy diferentes con respecto a, a, a sus tradiciones, sus historias, su color de piel, su raza, pero en el fondo somos muy similares. Tenemos más o menos los mismos problemas, más o menos los mismos sueños, más o menos la misma idea respecto a un montón de cosas. Son muchas más las coincidencias que las diferencias. Entonces, eso es otra de las cosas para tener en cuenta, por favor, tengámoslos presentes, porque es necesario para llegar a esa asertividad que tenemos que lograr. Bueno, otra de las cosas es, eh, esas necesidades que nosotros tenemos, son necesidades que podrán no coincidir con las personas que, que tengo a mi alrededor. Eso es también una situación, a pesar de que somos muy similares, hay cosas muy personales también, que no se asemejan a lo que la otra persona siente, quiere o desea. Y si eso es así, no debo de buscar yo la aprobación de la sociedad, de mi familia, de mis amigos, de las personas que tengo al lado, para yo sentirme digno de querer vivir ese deseo o esa necesidad. Si yo tengo esas ganas y ese deseo, tengo que respetarlo, tengo que seguir ese impulso interior de vivirlo, siempre y cuando sea positivo, por supuesto. ¿eh? <ríe> Nadie que sea una persona sana, que sea una persona equilibrada, va a tener un impulso de dañar, de afectar o de hacer algo negativo. ¿Mm? Estamos hablando de cosas que a nosotros nos hacen sentir realizado, nos hacen sentir avanzar. Y más allá de que sea reprochable a nivel cultural o social, si yo lo necesito, lo debo y lo tengo que vivir. Muy importante, que tener gran valor y gran amor a uno mismo para esto. Bueno, otra de los puntos eh, también es que para que se dé aquello que yo espero y que, aquello que yo quiero, en, eh, en esta condición de ser asertivo, debo de tener en cuenta que hay muchos factores que pueden de repente hacer eh, cambiar el resultado de las cosas. Y en ese aspecto yo no tengo que ser rígido, tengo que aprender a ser flexible, tengo que aprender a adaptarme. Eso es otro de los factores necesarios para esta asertividad para esta conducta y este patrón que debo de desarrollar en mí, porque es una virtud y una cualidad maravillosa. Ya vamos a hablar en profundidad qué tan maravillosa y qué tan fantástica, ¿Eh? posterior a toda esta enumeración de condiciones que yo aquí anoté. Entonces, eh, ser flexibles, dijimos recién, ser adaptables, porque hay muchos elementos y factores que no están bajo nuestro control, pero por supuesto también permitirnos el cambiar de opinión, no como las mujeres que lo hacen todos los días, pero bueno. <risa> no, no, mentira, mentira, no, tener congruencia por supuesto, no tener ciertos parámetros, no voy a ir de, de, de, de, de adelante hacia atrás en una brisa cerrar de ojo porque no, no me estoy refiriendo a eso, Debo de permitirme cambiar de idea, debo permitirme cambiar de dirección, pero siempre dentro de parámetros razonables, por supuesto, ¿no? De acuerdo a los factores y de acuerdo a los cambios que yo voy viviendo. ¿Mm? Entonces, para nada esas eh, estructuras y esa, esa rigidez y, y, y esa dirección inamovible que de repente yo me planteé cuando era niño y ahora tengo 40 años y, y lo tengo que vivir. No, espérense. espérense. ¿Sí? Tal vez sea así, pero tal vez no. Yo año con año voy cambiando ¿qué digo año con año. Mes tras mes, a veces semana tras semana. O periodo tras periodo, ¿no? En el caso de la mujer. Bueno, sigamos. Perdón, ¿no? Bueno, y en este avance que yo voy desarrollando, de ese crecimiento interior, de esa limpieza interior, claro, es todo un proceso que no lo voy a lograr de la noche a la mañana. De igual manera, hay situaciones y personas y condiciones que hacen brotar mi, mi vis, vis, visceralidad, mis emociones. Y sé que tengo que desarrollar el autocontrol, pero como por supuesto la voy a regar y voy a meter la pata, eso va a suceder no una vez, ni dos veces, sino infinidades veces, tengo que saber administrarme y saber moverme en esas condiciones. ¿Cómo reconocer lo antes posible, mientras antes mejor, mi falta, pedir perdón? ¿Mm? O en tal caso, si ya he desarrollado cierto control, bueno, eh, Saber contenerme en ese momento, tomar distancia del grupo, de la situación, de la persona, hacer mis ejercicios de respiración, de meditación, que son cosas prácticas importantes para poder avanzar en esto de la asertividad. Y entonces sí, ya regresar en otro estado de vibración. ¿Mm? Fíjense ustedes lo que dijimos, meditación. Eh, respiración, son cosas que los caminos espirituales siempre están pregonando, siempre estamos repitiendo, siempre estamos diciendo, porque es así como se logra volver al centro, volver al, al camino del medio, volver a eso que se ha llamado hoy en día esa actividad, pero antiguamente templanza. Y de repente viene a nuestra memoria los caballeros templarios. Ah, no es nada nuevo esto de la asertividad. Porque la templanza, porque los templarios no negaban ni rechazaban sus instintos, sus deseos, sus placeres, todo lo que en ellos se movía. Por eso, a cierto nivel, eh, religioso o histórico, se los ha señalado y se los ha juzgado como herejes. Por eso fueron perseguidos en algún momento, en algún tiempo, y hasta extinguidos, o por lo menos de forma pública. ¿no? Ellos no negaban, como decíamos, estas condiciones, pero sí pregonaban y enseñaban que debía de estar dentro de los límites de la honestidad esas condiciones. Fíjense. Y esto hace una gran diferencia. Estas situaciones están en mí, pero yo no las encubro, yo no las escondo. Yo no soy un mentiroso, un hipócrita, sino que soy capaz de expresarlas, decirlas, afirmarlas. No serán muy elevadas, pero aquí están, esto es lo que soy en este momento. Y lo digo, muy diferente a los ministros pastores y sacerdotes y religiosos que de templarios, que de asertivos no tienen nada, <ríe> si hablamos de esta condición, porque ellos son pura eh, pureza, <ríe> pura eh, luminosidad y, y, y voluntad de Dios, y claro que no, son bien humanos, de tanto en tanto, hay condiciones y situaciones que no pueden controlar y, y ahí se arma el escándalo. Algunas de ellas realmente muy graves, ¿eh? Muy graves, muy reprochables, de las cuales debieran y ten, tendrían que estar pagando una condena. Pero lamentablemente, a veces, hay instituciones o hay iglesias que encubren a estos mismos sacerdotes, obispos o pastores. Los encubren, están todas las pruebas, están las víctimas, principalmente niños, ¿no? Ustedes saben de qué estoy hablando, y no, ellos son toda santidad, ellos son toda pureza, y claro, ahí están las víctimas, durante siglos ha ocurrido eso, y la Iglesia no es capaz de ser asertiva, no es capaz de hablar con la claridad que los templarios hablaban en su tiempo, por eso los terminaron persiguiendo y los terminaron desapareciendo, ¿Mm? Bueno, pero sigamos con el nombre de asertividad. ¿sí? Bueno, saber eh, permanecer en el centro debe ser considerado como un deber nuestro, como una prioridad en nosotros, debe ser algo fundamental, algo de primer rango. Si hay situaciones que de repente nos están eh, sacando de ese centro algo en nuestro interior una chicharra, una campana debe comenzar a sonar para decirnos hay que tomar medidas, ya tengo que hacer respiraciones, ya tengo que relajarme, tengo que distraerme, tengo que meditar un poco, tengo que divertirme, salir con amigos, no puedo estar fuera de mi centro. Una de las herramientas es la risa, es el humor, eso es otra de las condiciones que van de la mano, con el amor, por supuesto, con, con, con la paz, con la dicha, con el gozo, el humor es fundamental. Son elementos que nos vuelven a llevar a ese estado de certididad, de equilibrio en nosotros. Bueno, también debemos de aprender a expresarnos honestamente, como dijimos, tenemos que conocer lo que pensamos, lo que sentimos y por supuesto ver cómo actuamos en la vida. Todo eso, buscar una coherencia, buscar una comunión, como hemos hablado eh, nosotros ¿no? del famoso abracadabra, que es pienso lo que digo y hago lo que siento. Hay que trabajar, hay que avanzar en eso. Y entonces... Por supuesto, tengo que aprender a expresarlo también. Si yo pienso y siento y hago más o menos lo mismo y voy avanzando poco a poco, no puedo no haber desarrollado la virtud y la cualidad de poder expresarlo. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor o inclusive nosotros mismos nos callamos y nos guardamos miles de cosas? Como si eso evitara los problemas y no es así. No evita ningún problema, lo retrasa un poco nada más. Pero si hay una situación que está irresuelta, ahí nos va a perseguir. A donde andemos, a donde vayamos, siempre va a estar esa situación reclamándose resuelta. Es un círculo que no se cerró. Solo resolviéndolo, solo sanándolo, es así que entonces vamos a sentir una gran liberación, un peso enorme, un peso tremendo, que se desvanece, que se va, y yo creo que todos nosotros también lo hemos vivido. Y es hermoso, ¿no? Entonces, bueno, eh, dijimos eh, que no ser agresivos y no ser pasivos, ¿no? No ir a ninguno de estos extremos, porque tampoco se trata de ser o no ser asertivos, Ustedes no, no reduzcan esta conducta y este patrón a una, a una dualidad, a una situación polar, a blanco o negro. Reduzcan tal vez esta, esta condición de ser eh, asertivos a una situación de honestidad. En lo cual habrá, habrá condiciones tal vez negativas, habrá condiciones positivas, pero... Soy capaz de reconocerlo y soy capaz de expresarlo y soy capaz de comunicarlo, e inclusive de llegar a acuerdos conmigo mismo y con las personas que me rodean. Llegar a acuerdos. ¿Cómo es posible que las personas nos pongamos en una posición siempre de defensa y de ofensa a las personas a nuestro alrededor? Y claro, en esas condiciones, jamás vamos a llegar a ninguna especie de acuerdo. Porque si tú me ofendiste, porque si tú transgrediste mi condición energética, entonces yo no estoy dispuesto a llegar a ningún acuerdo contigo. No importa que la propuesta sea maravillosa y ambos y todos ganemos. No, no, ya me dañaste. Ya me dañaste. Y entonces ya no te voy a aceptar nada. Y es más, te voy a dañar a mí también. Es lo que... Genera... Ah, perdón, te voy a dañar a ti también. Yo ya me dañé también con esa actitud, <ríe> y daño al otro. <ríe> y entonces se transforma en un círculo vicioso del cual los acuerdos, las conciliaciones, las resoluciones, la conducta asertiva, jamás se sucede, jamás ocurre, jamás pasa. Y podré yo estar trabajando en esta asertividad y la persona que está a mi lado no la está trabajando. Y no por eso yo me voy a, voy a sacar entonces mi condición agresiva o pasiva para, para poder de alguna manera eh, sobrellevar a esta situación o querer cambiar al otro. No, no se justifica. Nunca, jamás los templarios dejaban de ser templarios, más allá que se encontraran con otras personas, así sean cristianos fanáticos o judíos materialistas o, o musulmanes también eh, agresivos. Claro, jamás se debía de dejar ese centro, de dejar ese equilibrio, de dejar esa conexión con nosotros mismos, con nuestro entorno. Aquí anoté que es importante también pues tener una visión positiva de la vida, muchachos. ¿Cómo es posible también que la mayoría de las personas con, la, con las cuales nosotros nos encontramos, nunca un niño y un adolescente, pero sí muchos de los adultos, y con mayor razón los ancianos, tienen una visión pesimista de la vida? ¿Ustedes creen que una persona que tiene visión pesimista puede llegar a ser asertiva? No, no. No debemos ni tenemos que tener una visión pesimista, por favor. Porque entonces vamos a crear, y ya lo sabemos todo una realidad sumamente densa. Que por supuesto va a ser imposible esa conducta asertiva. Y claro, cuando lo positivo se da en nuestras vidas, se da en las personas que tenemos alrededor, pues destaquemoslo ensalcémoslo, ¡Aplaudámoslo! ¡Qué maravilloso es hacerlo eso! ¡Qué maravilloso es sentir que es reconocido eso positivo! Inclusive el perdón, inclusive el arrepentimiento, inclusive el discúlpame. Eso tiene que ser doblemente reconocido porque la persona está haciendo un esfuerzo enorme. Y es mi deber ensalzar siempre, destacar, porque de esa forma voy a llenar mi realidad de todas estas condiciones que yo quiero para poder elevarme en vibración y salirme poco a poco de esta dualidad que hemos llamado hace un rato tiempo, ¿no? antes de comenzar la grabación. Todos aquellos que estamos atrapados en la dualidad, estamos atrapados en el tiempo, Estamos atrapados en una condición kármica y solo el camino del medio, decía Buda, nos va a llevar hacia esa trascendencia y solo la puerta estrecha nos va a conducir hacia esa realidad superior. Si ¿Sí vamos entendiendo estas frases de estos grandes maestros, porque el camino y la puerta hacia... Lo negativo, hacia aquello que no nos conduce hacia la luz, es por supuesto ancha. Y fíjense ustedes, cuando hay una puerta estrecha, tenemos que pasar de costado, ¿no? <ríe> hay que pasar de costadito, símbolo también. Entonces, de que no hay que estar en ninguno de los polos, no hay que estar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, nuevamente el camino del medio, ese es el camino asertivo. Fíjense ustedes cuando los rayos de luz se concentran en una lupa. ¿Se han dado cuenta que es capaz de encender fuego? Si está en un, eh, en, una, en un escenario, en una situación que es propicia, como en madera o en papel. Los rayos de luz, si son concentrados en un solo punto... Entonces son capaces de producir ese milagro de encender el fuego. Si yo dejo de estar disipado, si yo dejo de estar obnubilado y perdido en mis miles de pensamientos y emociones, y soy capaz de concentrarme en la resolución de estas situaciones, produciré el milagro del fuego, el milagro del fuego en mi vida, el milagro de la transmutación en mi realidad. El milagro también, del Espíritu Santo. Ojo, ¿eh? porque todo está conectado. Esto no se trata de, de todo esto nuevo, sola, que, que los coaching o, o todo este movimiento ¿no? está dándonos a conocer y creemos, ¡ay, qué maravilloso, qué fantástico que exista todo esto! Y claro que es positivo, pero todo esto viene desde mucho más atrás, todo esto tiene una raíz espiritual. No lo podemos nosotros solo dirigir hacia los negocios y las empresas y el éxito. Porque entonces estamos teniendo una maravillosa herramienta a nuestra disposición para utilizarla para condiciones superfluas, vanas, básicas, elementales. ¿Sí? Bueno. Bueno. Otra de las cosas que debemos de observar y de tomar en cuenta son las posturas físicas a la hora de ser asertivos. Cuando yo estoy intentando expresarme, cuando yo estoy intentando hablar de lo que siento, de lo que pienso, de lo que hago, de lo que recibo, pues por supuesto mi mirada tiene que ser directa a los ojos de la persona. ¿Ustedes creen que pueden ser asertivos si yo le cuento a la persona lo que estoy viviendo mirando para otro lado? Pues no estoy transmitiendo bien el mensaje, porque el mensaje se transmite no solo a través de las palabras, sino, por supuesto, de los gestos, de la mirada. Sí, A tener en cuenta esto también, a practicarlo. Pónganse ustedes frente a un espejo, hablen de las situaciones, ensáyenlo. De forma previa, mírense, obsérvense ustedes hablar de esta situación que quieren comunicar. Díganle a una hermana, a una amiga o amigo que, que los escuche y, y, y también les ayude en desarrollar la forma de expresar. Y por supuesto estar relajados, estar abiertos, porque si estoy nervioso tampoco voy a poder ser asertivo. Voy a entorpecer, voy a distorsionar, voy a, a, a no tener un canal... Libre para poder transmitir lo que estoy diciendo Están relajados entonces No están cruzados de brazos, ni de piernas, ni de nada Yo no puedo cruzar las piernas pues, Poco exceso de peso, pero bueno Cruzar los brazos sí puedo Puedo cerrarla. ¿no? Cerrar las piernas ¿eh? Bueno, ahí está No, tengo que estar abierto Tengo que estar relajado para expresar las cosas El tono de voz también no puedo estar hablando hacia adentro con una papa en la boca, ni tampoco puedo estar expresándolo a gritos, ¿sí? Haciendo que la persona que tengo al lado, pues, tenga que, que, que, que taparse los oídos, porque resulta también inadecuada esa forma. Entonces, modular mi voz es fundamental. Y ahora, al estar comunicando, la otra persona también va a escuchar, perdón, va a querer decir y va a querer expresar lo que está sintiendo en ese momento, por favor, ustedes dense el tiempo de escuchar a la persona y si es necesario hacerle preguntas respecto a lo que está expresando mucho mejor para que la persona se dé cuenta que está también siendo eh, entendida, comprendida. Entonces la coincidencia y la solución de, de este mensaje se va a llegar sin ningún lugar a duda. Yo sé que ya llegamos a la media hora, pero voy a ir un poquito rápido porque esto es importante. Los beneficios, fíjense los beneficios de, de trabajar con la asertividad, de trabajar con esta templanza, con este equilibrio, son muchísimos. A nivel internos, a nivel intrapersonales, por supuesto, el autocontrol cada vez va a ser mayor. Por supuesto, la autoestima en nosotros cada vez va a ser mayor. Por supuesto... El autoconocimiento va a ser mayor. Todos estos elementos fundamentales para el desarrollo y el crecimiento espiritual. Todos estos elementos fundamentales para la manifestación y la expresión de lo místico que existe en nosotros. Porque cuando vamos avanzando en este camino del medio, nuestros centros de energía se van alineando. Ya vamos entendiendo, es todo un proceso alquímico el que estamos desarrollando. Y cuando ya tenemos alineación y balanceo en nuestros cuerpos energéticos, entonces es capaz, ese poder y esa fuerza maravillosa que existe en nosotros, poder expresarse, poder manifestarse. Por eso este canal se llama Manifestación Mística, este camino espiritual, es la manifestación de eso tan poderoso que existe en nosotros. Bueno, eso entonces son los beneficios personales, pero también hay beneficios eh, interpersonales, o sea, con las personas a nuestro alrededor, beneficios hacia el exterior, que por supuesto se ven en el respeto que yo me tengo a mí mismo, que lo voy mostrando y que las demás personas también las van sintiendo porque yo, las estoy respetando, yo las estoy escuchando, yo me estoy comunicando sin ofender, sin lastimar, sin herir, con sinceridad, con verdad, con humildad. Voy desarrollando y voy mostrando también todo un sentido de responsabilidad, de integración, de reciprocidad. Maravilloso, excepcional. Esto para los que trabajan en equipo ¿no? o en oficinas, es fundamental ser asertivos y trabajar en este, en este sentido, en esta dirección, porque nadie es más importante que nadie, todos estamos para colaborarnos, para ayudarnos, para apoyarnos. Entonces, equipos que han trabajado en este sentido y en esta dirección, y solo se logra con la intención clara de poder lograrlo siendo perseverantes y constantes. No, son equipos maravillosos, son equipos excepcionales, son equipos que que dan una productividad y, y, y que dan unos unas amistades excepcionales. Más que hermanos. Y eso enriquece todo lo que hacemos y, y enriquece el alma de cada uno de ellos. Bueno, y ahora sí, ¿cuánto va Ricky 36 minutos. Bueno, quería finalizar y quería terminar por lo menos aquí en la filmación para que no se haga tan, no tan prolongado, puesto que nos han sugerido, nos han recomendado que sigamos haciendo los videos más o menos de estos tiempos y no más. Aunque a mí me cuesta mucho porque yo quiero expresar y hablar de muchas cosas. Porque es diferente, ¿no? Aquí hablar en café. Es muy diferente a que me estén escuchando ustedes detrás de la pantalla. De repente, si media hora es, es prolongado y es algo tedioso. Pero aquí en el café se va como agua, se va... Eh, es un pestañeo nomás. Pero bueno, quería finalizar, como les decía recién, esta, eh, esta maravillosa costumbre, esta maravillosa, eh, eh, podríamos decir que actitud, que hoy me estaba narrando que me estaba diciendo Lulú, mi esposa, que, bueno, yo creo que hay que decirlo, hay que comunicarlo, puesto que es un verdadero ejemplo. Y es el que esta tribu del sur de África, de repente cuando alguien comete alguna falta, cuando alguien se equivoca, cuando alguien lastima a otro, fíjense ustedes lo que hace esta tribu, que considera que todos los seres humanos somos, en esencia, bondadosos, positivos, ponen a la persona que cometió esa falta en el medio, lo rodea el resto de la tribu y le recuerdan lo positivo, y le recuerdan todo lo maravilloso que es y lo que ha hecho, para volver a conectarlo. Se me estremece la piel, me de imaginado, no sé ustedes, ¿no? O sea, comete la falta, comete el error y no van a señalarlo y a criticarlo. Si no van a destacar lo positivo. Maravilloso ejemplo, eso lo hacen durante dos o tres días. Y bueno, ojalá nosotros podamos llegar a ese punto, podamos incorporar este hábito, esta costumbre primitiva, pareciese, ¿no? De indígenas, no, de seres muy evolucionados. Por supuesto que sí. Y además esta tribu se saluda eh, diciendo Sawama. Perdón, sa, Sawabona. ¿Sí? Aquí lo anoté para no olvidar. Y es un, es, este saludo quiere decir yo te respeto, yo te valorizo, eres importante para mí. Sawabona. Yo te respeto, yo te valoro. Y la otra persona responde. Sikoba o Shikoba, que significa, entonces yo existo para ti. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué bonito, ¿no? Ese reconocimiento que debemos y tenemos que tener hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean, va a ser posible que podamos alcanzar esa órbita, perdón, se me cayó, <risa> esa órbita, esa dirección, ese destino, esa misión y ese camino que debemos nosotros recorrer para alcanzar ese espíritu y esa iluminación. Muy bien, muchísimas gracias entonces de seguirnos hasta aquí, nosotros continuamos con esta plática y nos vemos en la próxima charla para los que nos ven en el video. Adiós.